Hola chicas, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. hoy traigo para enseñar un mini mini mini mini haul de compra de primas pues voy a enseñar mira compré estuve ayer y compré estos cuatro bolígrafos Dos de estrella y dos de corazones. Los de corazones costaban a 0,80. Y los de estrella costaban a un euro. Supongo yo que la estrella es más significativa de Navidad. Y por eso pues estaba a un euro. Y los de corazones, como ya San Valentín mmm, ha pasado, pues lo pusieron a 0,80 céntimos. Veis, son bolígrafos ¿eh? de estos que se sacan así y se cierran así. Me parecieron muy bonitos tanto los de estrellas como los de corazones y yo de corazones mmm, es la segunda vez que compro la otra vez los compré, los pagué a un euro y esta vez eh, estaban a 80 céntimos digo bueno pues mira pasan valentín, tin, tin, tin del año que viene pues lo, se irán a los intercambios eh, a ver los de estrellitas yo creo que estaban a un euro por eso por el navidad mira para que veáis este es de otra ocasión, este el mío que yo lo tengo de antes y yo creo que este yo pagué un euro y ahora por los de estrella pues valen un euro y estos 80 céntimos pues ahora tengo el de estrella y el de corazón pues esto lo compré en Prima más cositas había papeles de crack pero no me convencieron la verdad y entonces pues para que me iba a llevar una cosa que no me iba a gustar pero sí que encontré, mirad estas eh, servilletas de pingüino y como yo en el Teddy no, variando euros, no he tenido ocasión de ir todavía, pues dije, bueno, pues me llevo esta, que a lo mejor alguien quiere hacer un intercambio conmigo y yo les puedo mandar de la de pingüino. Esto es un poco complicado de sacar, ¿eh? A que se me rompe porque parece que vienen pegadillas. Bueno, a ver, sí que vienen pegadillas, ¿eh? Esto hay que cortarlo así. Ahí, ahí. Y estas también vienen pegaditas Parece que es que ahora Ah, no, pues viene pegada toda la servilleta Uy, esto parece de esta que de las toallitas que tira de una y se salen todas Pues esta A ver, os la enseño A lo mejor es que son gorditas Bueno, creo que venían cuatro y yo la he partido puesta Creo, eh, no lo no sé, Mira son no también pero mira ya se están separando y todavía ¿Qué? Ah, esto es lo que tiraría ¿o? y esto es lo que utilizaría a ver Uf, que me las cargo no son sé a esto porque esto parece que está pegado aquí Sí, está pegada aquí ah, está pegada aquí hay dos esperar paciencia a ver, por amor del cielo. Así, bueno. Pues así. Serían estas cuatro. Para hacer el decoupage. O el decoupage. ¿Veis? Estas cuatro. Y son graciosas. Y entonces cogí un paquetillo. Y mira, se salen solas, ¿eh? De, de esto. Pues esto lo, lo pillé en primar. Y costaban 2 euros La de penguin Encontré también allí esto que traen 12 Y son pinceles Y como yo de estos pinceles no tenía Te dije no Aquí no tengo muchos Pero vamos, este no lo tengo ninguno Este es el de las cobillas Y traía muchos más, y traía este finito y todo dije, bueno, pues lo voy a coger No sé cómo será La verdad es que el precio, 3 euros Hombre Pinceles buenos, buenos seguro que no, pero bueno. Me gustó y cogí este. Encontré esto, la paleta, para hacer las mezclas y las compré. Compré una, esta, a un euro y dije, bueno, pues me voy a llevar una, esta. Eh, compré almohadilla 3D, un euro, y traen ocho sets, ocho plantillas. Y bueno, por un euro. Pues compré, que aquí tampoco tengo mucho, no tengo ninguna. Compré esto. Y después, mira, encontré esto que costaba un euro y son pegatinas, pero de brillante. Y como no nos gusta a nosotros un brillo, ¿para qué? Pues primero pues dije, pues yo me las voy a llevar. Y a ver, porque no las he abierto. Madre mía, tío, ay, con vosotras. Pero por este precio, pues igual que en el Teddy, o en el Teddy vale un euro una planilla muchas veces. Mira, Trae estas, que son perlitas, que es que se han movido y las que no se habrán quedado dentro de la bolsa. Ahí, Oye, que me las cargo. Se ha quedado ahí el pegamento, ¿veis? Esto suele pasar con esta. Ahí, ¿veis? Esta, mi esta no lleva abrir. Estas, que son hojitas, flores y piedra gordotas. Estas, que son medianas y chiquititas. Y estas, que traen esta, y supongo yo que la que falta blanca, pues habrá quedado por ahí no sé, bueno yo las voy a sacar aquí, porque el sobre los reciclaré pero esto lo saco de aquí, porque si no, aquí no lo veo, y si no lo veo, no lo uso compré abecedario había más cosas pero había pegatinas sin brillo y sin nada pero sabes que me recordaban a las que traen ya la agenda y entonces dije yo no no las voy a comprar porque siempre me quedan pegatinas de la agenda del año pasado del anterior y la aprovecho entonces pues no las cogí y mira me parece muy mona traen numeración con pelita rosa eh, letra que trae esta el abecedario 3a 2E, bueno, 2 y la I, trae una I y la U, una U. Bueno, pum, y dos de número. ¿Veis? Y dos de número. ¿Veis? Que trae bastante. Pues esta costaba un euro. Y compré esto, que es un molde de silicona para hacer... Cabeza de Mickey Me costó a 2,20 A 2,20 y está llena de pelo O sea que esto se le va a llenar todo el pelo Esto es pelo de la nut Y se me llena de pelo Así que lo tendré que lavar de de Esta No tenía precio puesto y tuvo que ir la muchacha a mirar el precio Y me dijo valen 2,20 Y se ten en cuenta que valen un poco más caro por, por, Porque es de lo que es Y dije bueno pues nada me lo había a llevar". Y me traje esta y También me compré mirad, que vela más bonita no me diréis, rosa, es de vainilla y rosa, y huele, ay, qué bien huele, mira, es súper bonita, es de vainilla y rosa, mira, ay, huele muy bien, yo no sé después de encendía, porque las velas del prima encendía, deja mucho que desea, me costó 7 euros, ¿eh? pero qué bien huele, me estáis viendo, pero es que le estoy quitando esto, ¿eh? porque... olía de bien, ay, qué bien olía, y ahora la encendía y perdía todo, uy, que no puedo esperar. Esto esto. Eh, mira, aquí están Tres velas lleva Tres cabos Y me parece Que es muy elegante Muy, muy, muy bonita, muy elegante ¿Mm? Y huele muy, muy bien Pues Estas son Las cositas que compré en Primar eh, Ya os digo que había más cosas Uy, ayer, de verdad, eh, el Primar estaba... Pero llenito, llenito, llenito de mercancía. Así como el Teddy. Daba, de verdad, depresión entrar. El Prima tenía lo más grande. ¿eh? Que había un montón de gente comprando. Pero estaba de mercancía. No sé si es que acababan de reponer o acababan de traer. Pero tenía lo más De todo, ¿eh? De todo. De hogar, de casa, de, de manualidades, de Navidad. Bueno, bueno. Había de todo. Estaba... Quedaba alegría entrar allí. Sin embargo, como digo esto, digo lo del Teddy, ¿eh? Quedaba de verdad. Depresión. no queda. <risa> He mirado, hemos mirado las dos. Toma, Animal print y Bestial print. Es que compré de oferta. Bueno, pero ya hace, ¿eh? No, esa no es. Para que yo digo, no es. No, es un perro en vez de un gato. Entra en el teddy, qué mal, qué mal. La muchacha dice que el camión se la había roto. Yo no sé si se la había roto o es que no tienen camionero para que traigan las cosas. En fin. Pues creo que hasta aquí es lo del prima. Bueno, chicas, y ahora a continuación vamos a abrir. Uy, perdón vamos a abrir es que tengo aquí así que aquí ya que todo viene junto o se me había estropeado la lavadora y ya me lo han arreglado y me he hincha de lavar la ropa y la había puesto aquí en la silla dobladita bueno pues vamos a abrir estos dos paquetes que me lo manda Scrap tina y más si no la conocéis pasaros por su canal porque hace, entre otras cosas, unos atrapasueños que quitan el hipo y no tengo batería, voy a cargarla es que la tenía puesta con wifi y la wifi se come la batería pero vamos en un plis bueno pues tengo dos paquetitos que me ha mandado con la mamá de Ana que la vi ayer y me lo entregó para que lo abriera así que vamos a ver lo que me ha mandado Tina por mediación de la mamá de Ana. Y empiezo a abrirlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Anda, mira lo que me ha mandado. <coughs> me ha mandado unas pegatinas que a la vez son shaker. ¡Qué chula Oye, qué chulas están. Son muy, muy bonitas. Y con mensajito alguna pone memory, happy, for you. Happy time. Eh, ¿Qué pone ahí? Miss. Miss You. Pues me la ha mandado la mamá de Hoy oh, la mamá de Ana me la ha dado. Pero me la ha mandado Scrap Tina, ¿eh? Si seguí el canal se llama Scrap Tina y más. Mira, me ha mandado esta otra. Que también son stickers. Qué bonitos son. Ay, qué mono. Llevan hasta, hasta un muñequito dentro. Mira qué chulo. Me encanta. Muchas gracias, Tina. Qué mono. Qué mono. Y estas también tienen mensajitos, pero a ver qué ponéis. Look. Y ahí, Sweet. Qué bonita. Muchas gracias, Tina. Me encanta. Anda, mirad lo que me ha mandado. Que voy a quitarle el precio. Ay, que... Muchas veces cuando ella su, sube vídeo y enseña cosas que yo ni la he visto ni la encuentro, digo, ¡ay, qué chulo, Tina! Y me dice, si encuentro uno, te lo mando. Mira, ¿qué me ha mandado? Me ha mandado esto, que es como un globo y se puede hacer en 3D. En 3, también lleva tres veces un troquel. ¡Ay, qué chulos son! Yo creo que se puede hacer hasta shaker, ¿eh? pero bueno, lo veremos Vamos a probarlo y lo veremos, qué chulo eh me encanta Yo le he quitado el este para que no se vea el precio Pero resulta que le he quitado la parte en que, que no está el precio Bueno, ala, ya no se ve, así ah, A mí también se me olvida quitarle los precios a las cosas, las cosas como son Pues esto me lo ha mandado ella también me han dado estas pegatinas que me encantaron. Mira, qué bonitas. Son gorditas, ¿veis? Y llevan pajaritos, mariposas, flor, una bici, una cámara, un lazo. Me encanta, qué bonito, Tina. Ay, qué chulas son y son súper gorditas. Muchas gracias, Tina. Me encanta. Y el este también me gusta un montón. A ver si lo hacemos. Y, y a ver qué tal sale Y esto que se lo vi yo a ella también En, un, en uno de sus vídeos Porque hace unas compras súper mágicas Y mira, son los sellos de estos de las rosas Que van por capas Y me las regaló ¿Veis? Estas son las hojas Otra rosa más chica, como más capullito Esta más abierta Qué bonita, me encanta Y en vez de tres capas Este lleva cuatro capas Mira, una, dos, tres y cuatro Una, dos 3 y 4, y este igual, 4 Muchas gracias Tina Me encanta, me encanta, me encanta Y después Hecho a mano, mira lo que me ha hecho Me parece súper chulo Mirad, por aquí asoma una mariposita Me está dando frío Porque me parece que ya sé lo que Me encanta Tina El primer punzón scrapero que Que me han regalado a mí Yo me hice uno pero claro, no es lo mismo Que te lo hagas tú, que te lo hagas Me encanta la cajita Como la has puesto, me encanta esto Que yo no lo encuentro por ningún lado Yo le pongo de los normales, mira, qué bonito Así muy primaveral Con mariposa, el corazón Mira, qué bonita Qué mona, muchas gracias Tina Me encanta La mariposa es preciosa, eh Es como mmm, anacarada Y lleva dibujitos Qué bonito Tina, muchas, muchas gracias pues este es que me encanta. Y mirad cómo lo, lo pone ella. Le hace aquí un pliegue. Lo enchufa por ahí. Lo pincha. Y por aquí se le pone el capuchón. Me ha encantado. Qué bonito. Muchas gracias. Tiene mi primero. ¿eh? Mi, mi primer punzón que me regalan. De verdad que me ha hecho mucha ilusión. Me gusta mogollón. Y esto igual. Esto está fenómeno. Esto te lo copio. Me gusta. Mirad tiene un imán. Y me gusta un montón, qué bonito Tina Flipo Qué bonito, me ha gustado un montón Yo ya os digo que Tengo uno de Halloween que me hice yo Me lo he quedado yo Y este me gusta mucho, muchas gracias de verdad Qué ilusión hace, ¿eh? aunque tú te lo hagas Pero no es lo mismo Qué bonito, me encanta Tina Muchas, muchas gracias Y el, y el modo de presentación Es que me ha encantado mira qué bonito esto tengo yo que hacer uno qué bonito me gusta mucho muchas gracias tina mira aquí le ha puesto una cadenita con una bolita de cristal con bolitas estas que vuelan vamos al respirar y un, y un tassel en verde qué bonito tina muchas muchas gracias me ha gustado todo pero el táser me ha llegado al alma Esto me ha encantado Y el este me ha encantado Todo, y esto también Pero esto es que me ha llegado eh <ríe> Me has pinchado el corazón Qué bonito, me encanta De verdad que muchas gracias Y después Me mandó otro sobre que también me lo dio ayer La, la mamá de Ana Que voy a ver lo que lleva Oye, perdona por los golpes Pero es que están haciendo obra abajo. Y es lo que tiene. Ay, no lo voy a poner. Lo voy a poner en su sitio. Vamos a ver lo que me ha mandado aquí. Porque yo con esto, vamos, ya estaba más que servida. Pero esta mujer... Uy, uy, uy, uy. A ver. Uy, uy, uy, uy. Mirad lo que estoy viendo por aquí. Mirad qué bonito. Otro sello a capa de la... De la costilla de Adán, qué bonita, qué bonita es. Y viene hasta con las tintas, mira Y son por capas también. ¡Uy! Me encanta Tina. Es preciosa. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. ¿Esto es de Teddy? Ay, pues yo no la había visto. Qué bonito es. mira ¿Ves? Por eso lleva las tres clases de tinta. Una, dos y tres me encanta, espectacular jodetimo, muchas gracias de verdad después me ha mandado, mira estas casitas o esta casita, vamos a abrirla creo que es una, que yo se la abrí a ella y me gustó mucho y me dijo, ya si encuentro te voy a mandar uno, y mira la chiquilla, de verdad mira qué bonita veis, y esto se arma lo que no sé, eh, tengo que mirar de cómo. Qué bonita es. Es chulísima. No sé cómo se pondrá. Ah, esto. Pues tendrá que ir. Esto lo voy a montar. Y después lo desmonto y, luego, y lo pinto. Que me gusta. Ah, esto es. El, la cosa está, el tejado. Uno. Claro. Y dos. ¿no? Sí. y me y este mal no lo puedo ni ni ni ni creo que va al revés porque esto lleva el enganche y para que no se quede abierto. Ven, esto abierto esto así así, aquí y aquí, Ven. y esto son los laterales, querían, eh, yo creo que irían así para abajo Así, esto es va un... a ver, así va uno, así va el otro, a ver, métete, métete, métete. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Este es que está un poquillo doblado. Un poquillo cerrado. A ver. Aquí. Seguro, seguro. me encanta me encanta que chulada hace unas compras súper chulas ¿eh? no perder el canal de tina porque hace unas cosas muy chulas esto tiene que ir aquí metido ahora así veis esto sería los laterales Vale, vamos a ver. Esto sería que va. Este iría aquí. Uno y dos. Uno. Este va ahí, veis, así. Este iría aquí. Ahí. Y ahora el tejado sería yo creo que va así uno y mira para hacerla decorado con motivo de navidad no me digas que no es chula yo es que esto no lo he visto aquí ni bueno allí no porque no hay Teddy pero mirad qué bonita qué mona muchas gracias Tina luego lo desmontaré y lo pintaré ay qué bonita es me gusta un montón muchas muchas muchas gracias ¡Anda! ¡Ay, qué bonito! Me ha mandado estos unicornios de J.I.E. Aquí está, le trae cuatro ¡Qué bonito! Mm, son unicornios porque traen arriba el cuerno, pero parecen cebritas también A ver, ¡qué mono! En rosita ¡Qué mono! ¡Joroba! Mira, no le puedo quitar el precio Este, mira, ¡qué bonito! Y mira de Teddy también me ha mandado el post indicado ¿ve? Happiness y Suite, qué chulo, ¿veis? Y aquí pone otra cosa no, no lo veo, ¿eh? No sé lo que pone Bo No sé No sé lo que pone Pero me encanta Muchas gracias Tina Pues me ha encantado todo Muchas, muchas, muchas gracias De verdad Me ha gustado todo un montón de verdad, y esto lo quiero troquelar ya Muchas, muchas gracias, Jodoba Qué bonito, muchas gracias Tina, de verdad Pues nada, esto me lo ha mandado Tina Pasaros por el canal de Scrap, Tina y más Y, y esto también, que me lo ha hecho ella Y el, y el bolígrafo, que está aquí El bolígrafo no, el punzón que me ha encantado y esto lo copio porque yo no sabía cómo guardarlo, ¿has visto? Yo decía también es que no me daba tiempo ya más las cosas como son pero bueno ahora ya teniendo el tuyo pues ya no me tengo que calentar el tarro sabes que me gusta un montón y el punzón es precioso, súper fino ¿eh? me ha encantado Muchas gracias Tina, te lo agradezco Vamos, pero un montón Gracias, gracias, gracias Besos para todas, cuidaros y hasta la próxima Chao